En medio de asalto, un nacional haitiano resultó herido a manos de personas hasta el momento desconocidas, que lo desbocaron de dinero en efectivo y un celular. Hecho registrado en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Pues y me dijo, yo solo te lo trabajé con un patrón que se llama Julio, que yo fui para comprar algo en la y solo después que está llegando ahí. Hablando de callejón que de solo dos de tigueles lo atracaron. ¿Lo atracaron? ¿Y qué le quitaron? Ajá. ¿Qué le quitaron? Un celular. ¿Sí. ¿Y dinero, no? No sé, porque ese porque no hablaron de eso, Ya ¿Eran dos personas, te dijo él? Sí, dos personas, sí. ¿Lo interceptaron donde fue un callejón? Sí. ¿Dónde, dónde? ¿En la entrada en de callejón de, de Bauba. De en la caoba. Uh, de ba, la caoba ba, ¿no? Baoba. Baoba. Sí, de Baoba. la plaga De la plaga de Baoba. Lo calle, lo calle de la plaga de Baoba. Se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.